Es la candidata del Carrequín Podemos por Guipuzco a su cabeza de lista, Pilar Garrido, Egunón. Egunón, buenos días. Eh, el Carrequín Podemos ganó las elecciones, lo recordarán ustedes en el año 2016, las generales en Euskadi, superando ampliamente los, los 300.000 votos. Eh, y ahora en este 2019 estamos en una situación distinta. Eh, señora Garrido, ¿para qué sirve esta vez la papeleta del Carrequín Podemos? Bien, yo creo que la papeleta del Carrequín Podemos eh, sirve para garantizar un cambio que hoy más que nunca es, es muy necesario. Estamos viviendo unos últimos eh, tiempos, la verdad, muy convulsos, eh, con recortes, recortes que, que han afectado de una manera gra grave a no a la calidad de vida de, de la gente, que hay que ir recuperar, pero por otro lado también está en juego la propia democracia. Ahí tenemos las cloacas del Estado que querían sufrir la voluntad del pueblo, Concretamente del pueblo vasco, porque el pueblo vasco votó a favor de, de Unidos Podemos y, y hay que impedir que las cloacas del Estado impongan su voluntad y que en ese sentido Unidos Podemos eh, yo creo que es la única fuerza política que viene con las manos libres para garantizar un cambio social, un cambio democrático y también para garantizar el autogobierno vasco. ¿Cuáles van a ser las líneas de campaña que, que ustedes van a defender durante los próximos días? Eh, yo creo que lo que más claro tenemos que decir es que tenemos un proyecto de, de país, un proyecto de país eh, para Euskadi y también para, para el Estado español, cosa que no tienen otros partidos políticos. Y ese proyecto de país tiene como unos ejes muy, muy claros. Estamos hablando de un país verdaderamente democrático. Hay que limpiar las cloacas. Estamos hablando de un país plurinacional. Estamos hablando de un país social que recupere los derechos, los derechos sociales que, que han perdido eh, las pensionistas, que han perdido los trabajadores. No hay que normalizar y hay que luchar porque no se normalice la, la precariedad eh, vital y esos van a ser, y bueno, me olvido quizás de, del último de ellos que es muy importante y que van juntos, Diría, de, hablaríamos de, de un país eh, feminista que, que siga la estela de, del 8 de marzo y también, como no, de un país eh, ecologista que en este caso siga la estela de, de los jóvenes que nos están diciendo que seamos responsables y que cuidemos el planeta. Uh -huh. eh, ha mencionado usted el, el autogobierno. Bueno. Para ustedes hay una agenda vasca. Eh, en, sí, claro, hay una, una agenda vasca. Es decir, a veces eh, los partidos denominados vascos eh, creen que ellos solos pueden defender los, los intereses de Euskadi en, en Madrid. Yo creo que sí hay una agenda vasca que tiene que ver con proteger a las y los pensionistas vascos, pero que también tiene, tiene que ver con cosas más específicas, como por ejemplo garantizar que se cumpla el Estatuto de Autonomía o también de proteger, cosa que no ha hecho ni el gobierno vasco ni, ni el gobierno español del Partido Partido Socialista, sectores estratégicos como puede ser la naval, por supuesto hay una agenda básica. Uh -huh. eh, hablando de, de proteger el autogobierno, um, ahora mismo tenemos una negociación abierta de cuatro transferencias más eh, que todavía no se ha podido eh, concretar, parece que hay desavenencias en, uh -huh. el, en el modelo de concierto económico a, a aplicar, eh, ¿qué le parece esta negociación? Bien, en principio lo primero que tenemos que decir muy claro es que llevamos 40 años de incumplimiento del Estatuto de Autonomía, o sea que, que ya es hora de que el gobierno español se ponga las pilas y realmente eh, haga efectivas esas transferencias. Por otro lado, estas negociaciones eh, entre el Partido Nacionalista y el Partido Socialista, que son siempre pactos de salón, pactos oscuros, que la última de ellas tuvo que ver con el juego ¿no? entre si voto o no voto, por ejemplo... Un un decreto que era un decreto muy importante para los vascos y para las vascas, que tenemos un problema de, de alquiler muy importante, pues ese, esa manera de funcionar, esa estrategia, ese mercadeo, con eso no estamos de acuerdo. Con los derechos de los vascos y de las vascas no se mercadea. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se consiguen entonces nuevas transferencias? Porque parece claro que es que solo a través de negociaciones de este tipo. Eh, pues esperemos que Unidas Podemos esté en el gobierno español, en el futuro también en el gobierno vasco y por lo tanto, con total transparencia, eh, em, impulsaremos la, ¿no? la materialización de, de las transferencias. Es decir, no se trata de mercadear, no se trata de vender votos y conseguir, eh, bueno, pues a través de pequeñas tácticas, ¿no? La transferencia de X eh, transferencias. Se trata de, de que al final, eh, de una manera transparente y de una manera clara, se ponga encima de la mesa, que sí o sí se tiene que, que hacer efectivo el estatuto de autonomía. Uh -huh. las, las encuestas dicen que, que el proyecto de, del Carrequín Podemos, de Unidas Podemos, está a la baja en España y, y también en Euskadi. Eh, ustedes suelen desgrimir la remontada en todas las campañas electorales, sí. pero uh -huh. eh, admiten que, que este puede ser un clima poco propicio, esta vez para, para Podemos, para sus expectativas. Yo bueno, lo de las encuestas lo comentamos siempre. Siempre nos han dado mal las encuestas y siempre los resultados han sido muy muy buenos. Podríamos poner como ejemplo no las encuestas que se dieron en las últimas elecciones generales eh, terceros, cuartos y al final ganamos, ¿no? Y vencimos, digamos, y la sociedad vasca nos dio su confianza. En ese sentido yo creo que la ciudadanía vasca, en particular, que tiene una gran cultura política, va, va a observar y va a ver eh, no solo lo que dice cada partido político. Sino sino si hay coherencia y los hechos están ahí, es decir, a lo largo de estos tres años eh, Podemos en el Congreso y en el Senado ha hecho muchas cosas, ha planteado leyes realmente importantes. Podíamos hablar de, de la ley de, de eutanasia, fue eh, Podemos quien la planteó y fue el Gobierno socialista quien quien dijo que no. Ahora todo el mundo, todo el mundo se suma no al cargo de defender ese no, por ejemplo esa ley. Pero por otro lado también conseguimos un, un acuerdo presupuestario donde había medidas realmente importantes que tenían que ver con mejorar la calidad de la vida de la gente, eh, que luego incluso el Partido Socialista pues, no se ha atrevido a, a cumplir. Por lo tanto, está claro que Podemos eh, está al servicio de, de la gente y tiene las manos libres y por eso podemos hacer ¿no? y materializar realmente todas esas cosas que decimos. Dos, dos asuntos eh, importantes de, de gran interés social. Uno lo ha mencionado antes de pasada pensionistas, sí. ha dicho nosotros vamos a defender los intereses de los pensionistas, pero todos los partidos le reprochan a Podemos que se cargara el, el acuerdo que estaba prácticamente ultimado en el pacto de Toledo para, para garantizar eh, la actualización de las pensiones Eso no es verdad, es decir al final, eh, a los hechos me remito el pacto de Toledo estaba roto, lo rompió ya hace mucho el Partido Socialista con la reforma laboral, y lo que se nos puso encima de la mesa para, para apoyarlo, no garantizaba o no respondía a las exigencias de los y las eh, pensionistas, y de hecho luego se ha visto en la calle eh, las pensionistas, eh, sus portavoces eh, han dicho claramente que están de acuerdo con la postura de, de Unidas Podemos eh, no estamos de acuerdo con, con que persista por ejemplo, por poner no eh, un ejemplo muy concreto, el factor de sostenibilidad, que es un factor de empobrecimiento de los y las pensionistas. Por lo tanto, había elementos que no respondían a las exigencias de los y las pensionistas, concretamente de nuestras pensionistas vascas, y por lo tanto, Unidas Podemos no va a estar ahí. Uh -huh. Es decir, que los demás eso lo quieran vestir de que ha sido Unidas Podemos quien ha roto ese pacto. Ese pacto estaba roto, estaba roto desde hace mucho tiempo, y lo rompió el Partido Popular y el Partido Socialista con temas como la reforma laboral y las exigencias que se pusieron encima de la mesa no respondían a las necesidades de las pensionistas y ahí nosotras no vamos a estar De hecho, el Partido Nacionalista Vasco es el partido que presume de haber sacado precisamente que las pensiones hayan subido en esta legislatura Sí, esas cosas... Eh... Perdón, pero me hacen me hacen gracia. Es decir, eh, al final, como siempre, hubo ahí un negocio puntual, oscuro, donde eh, el Partido Nacionalista Vasco se quiere poner la medalla de que, de que no consiguió esa, esa subida de las pensiones. no Lo que hizo el Partido Nacionalista Vasco durante más de dos años es apoyar al partido político más corrupto de, del Estado español, a un partido político que aprobó presupuestos austericidas que hicieron mucho daño a los... Los vascos y, y a las vascas. Y fue, y fue, y eso todo el mundo lo sabe, eh, Unidas Podemos, quien negoció con el Partido Socialista estos austericidas que hicieron mucho daño a los vascos y, y a las vascas. Y fue. Y fue, y eso todo el mundo lo sabe, eh, Unidas Podemos, quien negoció con el Partido Socialista y le arrancó, y le arrancó esa subida de las pensiones. Y es más, quien le empujó a, a, a que eso, a que esa medida, no solo estuviera en los presupuestos de cada año como si fuera un regalito, sino que estuviera garantizado por ley, que es lo que exigen las pensionistas y es lo que el Partido Socialista hasta el día de hoy ni siquiera ha cumplido. Uh -huh. eh vivienda, hay un hay un problema creciente en torno al, al alquiler de la vivienda sí, sí. y ustedes han sido insistentes eh, con esto, pero, pero Podemos ¿qué es lo que quiere hacer para que no suba el alquiler? Bien, yo estuve concretamente en las mesas de negociaciones sobre el Real Decreto Ley de, de Alquileres, yo creo que eh, como todos sabemos, eh, en estos últimos tiempos el precio de alquiler ha subido de una manera abusiva y ha subido porque los poderes públicos han puesto la alfombra roja a, a lo que llamamos los fondos buitre para que compren nuestras ciudades a precio de saldo y para que inflen de una manera artificial los precios de alquiler. Por lo tanto, hay que tomar medidas, eh, podríamos extendernos mucho, pero como existen en París, en, Barli, en Berlín, en la mayoría de los estados eh, europeos, que tienen que ver con un control de los precios abusivos en determinadas zonas, porque ya los jóvenes ya han sido expulsados del mercado de alquiler. Podríamos hablar de los desalojos y de los desahucios que vulneran los derechos eh, humanos, así lo ha dicho el Tribunal eh, Europeo, así lo ha dicho el Comité eh, DEX, de estamos vulnerando eh, los derechos humanos cuando desalojamos sin alternativa habitacional. Todo eso lo pusimos, yo concretamente lo puse de encima de la mesa con, con el Partido Socialista. Al Partido Socialista le temblaron las piernas, eh, hubo fondos buitres como Blackstone que llamaron a la ministra Calviño y dieron un paso atrás, con lo cual no nos podemos permitir que el acceso a la vivienda eh, en este país sea un derecho inexistente. Ese es uno de los grandes retos que tenemos que abordar en la siguiente legislatura. Mm -hmm sus dardos se han dirigido sobre todo para el Partido Socialista y para el, y para el Partido Nacionalista Vasco se suponía que era con quienes ustedes tienen que formar una mayoría eh, bueno, en principio pues formaremos una mayoría, sí, pero lo importante de, de esa mayoría es que esté liderada por por Unidas Podemos. Eh, bienvenidos sean todos los, los apoyos, pero desde luego lo que no queremos es depender de lo que haga el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, porque sabemos que un día dice sí, otro día dice no, un día se pone de perfil, porque si hablábamos de las pensiones recordaría también, como digo como ha salido el tema, eh, lo que ha pasado en el Parlamento Europeo, ¿no?, con... Con la promoción de los planes privados de, de pensiones que van para aquellos que los pueden pagar. Y ahí ha estado el Partido Nacionalista y también ha estado el, el PNV, por supuesto, apoyando esos planes privados. Por lo tanto, eh, Unidas Podemos, vuelvo a repetir, tiene que liderar ese bloque mucha, progresista. Mucha remontada van a tener que hacer. Bueno, estamos eh, acostumbrados. Eh, ponía el ejemplo de, de lo que pasó en, en Euskadi. Yo soy optimista, vuelvo a repetir, que confío en que los ciudadanos y ciudadanas vascas hagan un examen y vean ¿no? nuestros credenciales. Ahí están, que miren nuestros credenciales, que miren los del Partido Socialista, que miren los, incluso los de Bildu, ¿no? que con su no apoyo lo que hizo es eh, eh, impedir que uno de los presupuestos eh, más sociales de los últimos 20 años salieran adelante. Es verdad que eran insuficientes, sí, pero eran medidas urgentes que mucha gente necesitaba. EH uh -huh. e. Bildu ha dicho, para parar a la derecha, los votos gratis a Pedro Sánchez. ¿Los de Unidos Podemos para parar a la derecha también son gratis o no? Yo es que estos términos de mercadeo, de si te doy gratis y me das una transferencia o me das dos, no, no. Yo lo que tengo claro es que Unidas Podemos sale a ganar, que tiene que conformar un gobierno progresista que garantice sí o sí... Eh, ...diferentes ¿no? elementos que antes hemos comentado... ...es decir, eh, que acabe con los recortes... Que, ...que empiece a reforzar un estado del bienestar... ...que, que responda a las necesidades... ...hablábamos también del derecho a la vivienda... ...y que garantice pues, bueno, pues, eh, el autogobierno vasco... ...entendido el autogobierno como un mecanismo... ...para, ¿no? para garantizar ¿no? la participación ciudadana... ...y la calidad de vida de la gente... ...es decir, tenemos que estar ahí para liderar ese, ese proyecto... Porque si lo dejamos en manos de otras mayorías, por ejemplo, la del Partido Socialista, pues ya sabemos que el Partido Socialista, yo lo he visto, lo he visto en las negociaciones, mira todo el rato a la derecha y está deseando eh, mucha gente del Partido Socialista y también, las, no, vamos a decir, el IBEX, por resumir, que ese pacto consolide un gobierno que va a ser un gobierno de, de derechas y un gobierno, además, que, que seguramente eh, va a impedir un desarrollo del propio autogobierno vasco. Uh -huh. Ustedes querrían hacer presidente del gobierno a, a Pablo Iglesias, una persona... Todos lo sabemos con muchísimo eh, carisma, con un gran gancho, que sin embargo en los últimos años ha tenido que pasar pues episodios como el del chalé y algunos otros que, que le han podido desgastar. ¿Usted cree que, que el liderazgo de, de Pablo Iglesias ahora mismo está, está tocado? ¿Ha perdido algo de magia, por llamarlo así? Hombre, no solo Pablo Iglesias. Yo creo que eh, Podemos eh, ha perdido quizás, eh, vamos a decir, eh, ilusión, frescura. Eh, el comienzo siempre es un comienzo, comienzo explosivo. Pero yo creo que eso se compensa con algo que ha demostrado Pablo Iglesias. Es decir, uno diría, eh, yo que lo he visto de cerca, el gran hacedor de la mayoría progresista que echó a, a Rajoy fue Pablo Iglesias. Si Pablo Iglesias no hubiera cosido esa mayoría mayoría progresista, no hubiéramos echado a Rajoy. Si Pablo Iglesias no hubiera negociado cara a cara, sentados con Pedro Sánchez, no tendríamos hoy el salario mínimo interprofesional de 900 euros. Yo creo que eso está encima de la mesa. Quizás haya perdido frescura. Todos perdemos con, con el tiempo ¿no? esa frescura, pero yo creo que hemos ganado en, en madurez, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues nuestra primera entrevista eh, electoral eh, con Pilar Garrido, cabeza de lista del Carrequín Podemos en, en Guipúzcoa. Es Carrecasco. Sí,